Sobre Jessica y Alofoque. Yo no quiero hablar de, este mal, de ese maldito tema, porque un tema maldito es un tema que está dividiendo amistades. Yo no me meto en ese en ese problema. Yo hablé en un despenuña que lamentablemente no lo tiraron. Pero no crea que en ese despeluñe yo defendí a Jessica. No crea que en ese despeluñe yo defendí a los Foques. Yo soy un tipo que digo las cosas como son. Porque el problema que está pasando entre los Foques y Jessica es que el público todavía todavía no le han sabido decir la verdad como es. ¿Hm? ¿Mm? Y yo vuelvo y reitero lo que yo dije en un despeluñe que no ha salido, que es que a los foques media Group cuenta con unos asesores, cuenta con unos agentes ahí, como cuentan los políticos que le dice lo que hay que cambiar y lo que no hay que cambiar, señores. A los foques les recomendaron sacar a Jessica yo lo dije en un despeluñe, lamentablemente no lo tiraron. No sé que yo dije mal, que no tiran el despeluñe. Pero yo creo que yo no lo defendí a ninguno de los dos. Yo dije las cosas como son. El problema no es el, el sin tabú. El problema no es el sin tabú de Jessica. Ese contenido no tiene que ver, no, hace, no le hace nada a los foques. Ni a su plataforma. Según los asesores, tres asesores que hay en el edificio de que tres asesores. Porque hoy fue Jessica, quizá mañana sean otros, apúntenlo hoy que se lo estoy diciendo, porque ahí hay, ahí hay unos millones invertidos. El problema está en extremo, extremo. Ahí es que está el problema. Que tenemos una joven que hace entrevista en una de las plataformas más duras que tiene ahora mismo, República Dominicana. Y en otro programa que ella es viejo, pero que ese programa no tiene ese concepto como lo está haciendo ahora. En en Extremo, Extremo. Era dos temas y una entrevista leve. Ahora no. Ahora es una entrevista aparte, una entrevista exclusiva. Están usando fotos y están usando la imagen de la única mujer. De la única mujer que tiene el espacio más pegado. de a los Foques Radio. La están usando como figura para toda esa entrevista. Y a los Foques le aconsejaron. El por qué tenía que cancelar esa joven llamada Jessica y no ha sabido dar la noticia como es. Y yo dije en ese despeluñe que se lo estoy revelando hoy porque yo soy un tipo que yo no me gusta el chisme en un sentido de que, de que está llevando y menos entre dos amigos, coño. Por eso no estoy haciendo video para YouTube. Si soy otro, hago un video y lo subo a YouTube para jugar a mí, mi cuarto, porque yo no me voy a ganar dinero entre dos amigos que están en problema ahora mismo, por una mala confusión. Y dije en ese video, en ese despeluye, que lamentablemente no lo tiraron, que si la decisión no la tomaba los foques, que la tomó Villa, un asesores que hay en ese edificio, que eso no lo sabe nadie, además lo sé yo, porque tengo informaciones, coño. Y vuelvo y lo reitero, la decisión que tomó a los foques le iba a tomar Gómez Díaz con Jessica, le iba a decir o nosotros o a los foques. Eso es así. Ella no puede estar trabajando en dos programas, porque en antes de extremo extremo era un programa de dos temas y una entrevista, algo normal. Que se subía a YouTube normal, pero ahora hay fotos, hay, hay controversia. A extremo, extremo, más le hace falta los memes para parecerse a los foques. Ese es el fallo que hay. Y lo que están ahora, que tú me dices y yo te digo, tú me dices y yo te digo, Jessica, se lo dije, ahorita yo bueno, lo reitero dale banda a los foques que tú tienes demasiado talento enfócate en lo tuyo olvídate de eso Dije que, que si yo voy a quedar mal dentro el público de que, que me votaron deja mi hija que la gente te evalúe por tu trabajo ahora es que tú tienes que dar más de ti ahora es que tú tienes que demostrar que tú eres una mujer de talento que no depende de ninguna plataforma porque yo lo entiendo eso, eso da vergüenza señores eso da vergüenza porque yo no les eso nada de malo que a Jessica la paren del programa y obligado a trabajar con Alofoque he obligado a trabajar en Alofoque oye Jessica mañana serán otros Vuelvo y reitero, hay asesores. Hay gente que está midiendo, que están brechando todo lo que hacen. Los que trabajan en ese edificio están chequeando al doctor, le están chequeando al pachá. Y si ellos hacen un contenido que esté en contra del contenido donde ellos trabajan, van a tener problemas porque ahí hay una inversión que hay que cuidarla si tú tienes un colmadón tú no puedes acá al frente te ponga, se ponga un colmado para vender cerveza o le tiro brujería para que ese, programa, ese colmado se vaya a pique o le llamo a la policía para que lo tranque porque me, va, me está haciendo efecto es algo normal Entonces yo no quiero hablar del tema para no ofender gente. Lamentablemente. No quiero hablar del tema para no ofender gente. Vuelvo y reitero, soy amigo de Jessica. Soy amigo de Alofoque. Yo no me quiero meter en ese problema porque creo que el despido de Jessica es algo normal es algo normal yo no le veo eso como yo no entiendo por qué la gente se está volviendo loca y cuánta gente no ha votado Gomedía de, de su vaina Raymond Miguel un ejemplo cuántas veces Gomedía no la ha votado y, y, y han negociado de nuevo yo no entiendo cómo que obligado ahora que Jessica trabaje con Alofoque eso no es obligado Jessica es una tipa que ya tiene su rating, ya tiene su plataforma ahora ya lo que tiene que demostrar es que dura ahora, ¿Tú entiendes? Como lo ha demostrado que ella dura. Y yo confío en su talento. Jessica que no se descuide de que con las discusiones. Porque ahora ella tiene la oportunidad. Porque a lo foques es muy difícil que caiga. Le digo por qué. A los foques es muy difícil que caiga. Porque es un tigre que trabaja 24-7. ¿Mm? Es un tigre que se va de vacaciones y se lleva una cámara para hacer contenido. Ese es subir, hacer contenido, hacer chisme, hacer controversia. No es empleado de nadie, él es dueño de lo suyo. Tiene en su plataforma dos, tres programas o cuatro sesiones que es muy difícil que caiga el hombre. El que compite con Alofoque tiene que ver cómo va a competir. Porque usted con un contenido que usted tiene en una semana en YouTube, eso no es competencia. Eso no es competencia para un hombre que tira 3, 5 y 6 contenidos diario. Esa es la pura verdad. Vuelvo y reitero: si no lo hacía los foques, lo hacía Gomedía. Eso es así. Ustedes lo pueden apuntar como yo solo apunté ahora mismo. Si no lo hacía los foques, los cuales unos asesores que hay en ese edificio le dijeron. Esa muchacha hay que jalarla, hay que decirle porque está haciendo lo mismo. Se está ligando con lo mismo, el mismo formato. Esa es la pura verdad. Jessica es mi amiga, yo la amo, me ha demostrado pureza, una mujer que yo no creía en su talento y yo siempre lo dije, pero lamentablemente para muchos ella dio la liga y se sabe llevar, lo hacía muy bien a los foques radio, ojalá aparezca una como ella, ojalá aparezca otra Jessica en a los foques radio. y le dije a Jessica porque lo mío es a Jessica por mi experiencia le dije a Jessica cuando haga video por más vaina que tú veas siempre agradece a los foques porque te dio la oportunidad aquí en República Dominicana ¿eh? para tú demostrar tu talento porque tú viniste de la mega ¿eh? siempre habla bien de él olvídate de eso olvídate de la gente que te diga diga que, que te votaron al que tiene talento, no se vota. Solamente los celos hacen a las amistades alejarse. Eso es así, señores. Ojalá que ellos se pongan de acuerdo, aunque sea que tengan un respeto, coño, que parecen dos muchachos. Ojalá que los asesores de ese edificio digan a los foques que ya, que le dé banda a Jessica y que, haga, y que siga haciendo su trabajo. Y yo de Jessica no sé qué decirte, yo estoy cansado de aconsejarla en estos días, de que le dé banda a los foques y que se concentre en lo de ella. Que no se deje llevar de lo, del público, que le guste chismear. Hay gente que te escribe en un comentario para ofenderte y te lleva a tu terreno Jessica te votaron amén esa es la palabra no hay que demostrarle al público tanta mierda de que, que no que eso no fue así que no fue por contenido que piense la gente lo que quiera lo importante es que usted tiene talento siga haciendo su, su, su sin tabú que sé yo siga haciendo todo lo suyo y demuestre que usted dura, porque ahora usted tiene que demostrar que usted dura, como siempre lo ha demostrado. Pero ahora usted no te...